Se viene un campeonato más que importante. Esto en el marco, digo, el buscar nuevas futbolistas en el marco de este campeonato que es nacional, sí, porque vienen de varias provincias a jugar justamente contra el Club Petroleros. Y estamos con Fede Acardi, quien amablemente nos ha atendido con todo el equipo. Los voy a presentar uno por uno a todo el equipo. sí. Agustina, al lado también tenemos a Zoe y a Diego, sí, porque me dice Fede... Todos conforman el equipo técnico, ¿es así, Fede? Solamente Diego es mi mediante técnico y las chicas son parte de las jugadoras. Bien, parte de las jugadoras. ¿Cómo está el equipo hasta el momento? Nos decía Tano en el inicio, están necesitando más futbolistas femeninas, ¿no? Sí, estamos invitando a todas las personas ciega o baja visión femeninas que se quieran involucrar en realidad con todo el deporte, pero si es con nosotros mucho mejor. Para, bueno, para darle crecimiento a este deporte que está en pleno desarrollo. ¿no? Bien, ¿cada vez más son las chicas que se van sumando de a poco? Sí, por suerte nosotros este año pudimos incorporar una chica más de, que tiene 16 años, que empezó casi hace un mes, que se llama Rocío y bueno, estamos con todos los trabajos de, de adaptación que esto lleva, porque bueno, no es fácil, pero bueno, lo importante es que a ella le gustó el deporte y la vamos llevando de a poquito para ver si ya en cualquier momento la podemos ser parte del equipo dentro de la cancha, pero ya es parte porque está con nosotros, nos acompaña en los viajes, bueno, eso le suma un montón también. Contale a los mendocinos, Fede, cómo es el tema de la adaptación de una jugadora justamente que se inicia en el fútbol para ciegos. Eh, requiere varias cosas, en realidad lo primero es que hay que enseñarle la, la, ¿cómo se llama? la parte espacial de la cancha, cómo está ubicada, hay que orientarla en la cancha. Y cuando tienen baja visión, lo primero que intentamos hacer es que jueguen viendo, para que bueno, para que sepan los movimientos cómo se hacen, para que vean las compañeras como los gestos técnicos. Y de a poco le vamos poniendo una complejidad, que le vamos tapando los ojos, hasta que la intentamos que ya estén en igualdad de condiciones todas y que jueguen totalmente ciegas. Entonces, bueno, eso intentamos y eso lleva un proceso de aproximadamente son entre un mes y 40 días para dejarla ciega totalmente y que, que estén jugando un partido. Aquellas que quieran justamente empezar a jugar fútbol femenino para ciegos, tienen que contactarlos directamente aquí en el lugar, en el Club IPS. Sí, en realidad pues las redes sociales, pero me, me busquen a mí como Federico Acardi, uh -huh. y bueno, y ahí vamos hablando y bueno, así así fuimos que, que nos fuimos integrando. Así se fue armando este lindo equipo que tiene grandes rivales y grandes compromisos este día sábado, ¿es así? Sí, jugamos... Eh, el sábado a las 9 y media en Giol, el primer partido jugamos contra las, contra las campeonas nacionales que han, de que está la liga siempre ganaron todos. Y el segundo partido jugamos a las 15:30 con las piranhas, Por eso va a ser un, un lindo momento para que las chicas, sobre todo, se puedan divertir. Como yo le digo que a todos nos gusta ganar, que jugamos para eso pero no tienen que tener ninguna presión, ellos lo tienen que vivir y disfrutar, porque bueno no muchas veces se va a poder jugar en Mendoza y tienen que disfrutar el jugar en Mendoza y acompañado con, con su familia, que es lo fundamental. Es así. Agustina, ¿están preparadas? Porque vienen de Córdoba, de varios lugares a jugar. Ayer tuvimos el último entrenamiento con todo el equipo, con todo el plantel, y estamos afinando los últimos detalles, pero estamos plenamente preparadas para el partido. Bien, nos, decían, eh, nos decía Federico, es importante que las mujeres se vayan sumando, eh, digo, sumar personas a este equipo que viene logrando grandes cosas, ¿no? En los campeonatos pasados les ha ido muy bien. Si bien tenemos un plantel armado, siempre queremos incorporar nuevas jugadoras para seguir creciendo. Sí, en anteriores partidos lo, eh, gano, empatamos uno, ganamos el otro y actualmente estamos segundas a nivel nacional. So, eh, ¿Exigente el DT? Y más o menos, más o menos, pero lo queremos mucho y nos ayudan todo y están en todo. Bien, bueno, ¿preparadas ya para el sábado? Sí, ya estamos listas, esperándolas. ¿Entrada libre y gratuita? Sí, gratuita, pueden ir el que sea, el que quiera, eh, están invitados y los esperamos en Geola a las 9 y media. Bien, Diego, también ahí, presente, el día sábado, entonces hacemos la invitación para todos los mendocinos. Exacto, los esperamos a todos y contamos con su apoyo, la entrada es libre y gratuita. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias, Fede, por atender a Canal 7 y esperamos que les vaya muy bien. Nos decías, fuera de cámara, tenemos mucha fe para este sábado. No, estamos bien, estamos retranquilos. Es más, yo soy siempre una persona muy positiva, muy ganadora y les trato de transmitir lo mismo a las chicas, que, que se diviertan, pero que lo hagan con responsabilidad, que todo va a salir bien. Bien, gracias, Fede. Hasta luego. La palabra de Federico, entonces, uh -huh. a Cardi, gran jugador que tenemos en Mendoza, DT en esta oportunidad de Petroleros, y bueno, se enfrentan en este sábado claro. a grandes equipos que vienen de otras provincias, Tano, y destacar esto que decías vos al principio, ¿sí? Buscar jugadoras femeninas uh -huh. eh, para fútbol, de, eh, para sí o justamente, que están necesitando, ¿sí? Claro. Incorporar personas a este plantel. Me parecía importante este primer concepto que te daba Fede, que uh -huh. no hace falta que sean no videntes al, al 100%, quizás yo no utilizo los términos correctos, Pablito, ¿no? Sino que hay, hay un proceso... Y, y si podés para cerrar esto último, reforcemos, ¿qué nivel justamente tienen que tener en cuanto a la imposibilidad de ver para poder formar parte del equipo? No sé si se entiende mi pregunta, te respondió al inicio algo de eso, Fede, pero reafirmemos ese concepto para que por ahí si nos está mirando alguien y dice, pucha, yo podría o me gustaría, tengan claro a partir de es, qué grado pueden participar del equipo, si puedes reafirmar ese concepto final. Sí, exactamente. Me dice Tano, a partir de qué grado de imposibilidad, al no ver, digo, eh, pueden venir a jugar en realidad, o cualquier persona puede jugar, ¿cómo eh, se hace en justamente realidad, tiene, ese análisis? Que, tiene que ser eh, una persona que tenga baja visión, que, que esté categorizada entre B2 y B3, Bien. y ahí ya de esa forma no puede venir y jugar, o sea, tiene que tener una persona que tenga certificado de discapacidad, Bien. ya con eso ya es, es leal para poderla meter en la en la federación y en la parte del equipo. Perfecto.